¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados. Pues ahora sí que nos despertamos ya con la seguridad, con la certeza de que el aumento al servicio del agua potable es un hecho, se incrementó entre 4 y 7.8 por ciento, es más o menos el, lo, lo que se está eh, contemplando en este incremento que ya el Congreso, la Comisión de hacienda y patrimonio municipal ya eh, eh, todos votaron estuvieron a favor hubo nada más una abstención por cierto de Rafael Micalco de Acción Nacional pero de ahí en fuera está el asunto muy planchado eh, eh, el mañana viernes se va a pasar al pleno y todo parece indicar de que pues como el asunto ya está tan hablado ya todos los eh, eh, las fracciones parlamentarias, pues están de acuerdo, y que no hay de otra más que incrementar las tarifas de agua. A ver, y la, aquí la gran pregunta es, a ver, Agua de Puebla, esta concesionaria que tiene ya con nosotros como ocho años ya trabajando, pues es que la verdad es que no ha dado una, ¿eh? Es una de las tarifas más altas en todo el país, sino es que la más alta, dada calidad-precio, es un mal servicio, eh, eh, los ríos siguen igual de contaminados, las plantas de tratamiento simplemente no funcionan y aún así se aprobó este incremento. Eh, tengo en la línea telefónica, y eh, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada a Francisco Castillo Montemayor, él es ambientalista, él fue titular precisamente del SWAPAP, es una persona eh, muy calificada muy experimentada y que sabe de estos temas de, eh, de el servicio de agua potable, de la calidad, de, bueno, es, es un máster en la materia y lo tenemos vía telefónica porque, bueno, pues no está en Puebla no y de verdad, pues muchas gracias, perdón por distraerte, Francisco, pero el tema lo amerita, así que bienvenido a los conjurados, Francisco. Erika, muchas gracias por tus conceptos y gracias por la oportunidad que me das de, de poder platicar de este tema que está tan caliente, tan álgido en la en todo el área metropolitana de la ciudad de Puebla por esta medida, ¿cómo la llamarías? Irracional, torpe, es muy lesiva sin lugar a duda para, gran, para grandes sectores de la población, pero está demostrando un profundo desconocimiento de lo que es un organismo operador, cómo funciona. ¿Y cuál es el problema que está enfrentando? ¿Por qué está empantanado ahí el, el, el, el, a concesiones integrales o aguas de Puebla? ¿Por qué está empantanado? ¿Por qué fracasó en toda la propuesta que hizo? Hizo una propuesta financiera, hizo una propuesta de saneamiento, hizo una una, una propuesta para la operación, para bajar las pérdidas, porque pierde el 38% del agua que extrae del, del subsuelo. O sea, fue un Fracaso total. La deuda que tenía el Suapap se iba a pagar con eso, no se pagó. El Suapap está endeudado, el gobierno está amenazado también porque si no paga el, la deuda, el Suapap le van a afectar su, su, su cali, las calificadoras, su situación financiera, su situación crediticia. Realmente están metidos en un berenjenal tremendo. Pero, ¿por qué te digo que hay un desconocimiento total? porque la empresa apenas cobra el 35% del agua que está distribuyendo y no encuentra una forma de cómo incrementar los ingresos para poder salvar al swap y pa para poder salvarse ellos también. Entonces, lo primero que se les ocurre es incrementar las tarifas. ¿Cuántas veces habrás oído tú que incrementando las tarifas de agua, la gasolina... La, la, este, los impuestos, se va a resolver el problema financiero que tienen las diferentes, la Hacienda, este, Petróleos, la Comisión Federal de Electricidad. Esas medidas las hemos escuchado infinidad de veces. Francisco, perdón que te interrumpa, tan solo esto ya lo acabamos de vivir los poblanos con el servicio de transporte público. No, sí, se, se, ¿sí? Se, se, nos, se nos comentó, se nos juró de que con un incremento el sistema iba a mejorar, el sistema de seguridad, eh, mejoría también para eh, los, los choferes ¿no? en el aspecto laboral, ¿no? mejoría laboral para ellos y no ha pasado absolutamente nada, Francisco. Esto ya lo vivimos. ¿Por qué estamos repitiendo no, eh, eh, un, una conducta que pues, no nos está eh, reportando mejorías Mira, si ellos quieren incrementando las tarifas, tener más ingresos están equivocados por una razón hay sectores de la población que no están pagando por diferentes causas tú si tienes una empresa y la gente no te está pagando por tu servicio, lo primero que haces es investigar por qué no te paga la gente. Y en el agua no te pagan. Claro. O bien, o bien porque tú les estás dando un agua de mala calidad, porque no te las estás dando cuando ellos la necesitan o con la continuidad que ellos necesitan, porque el agua que está llegando te la entregan cuando se les pega la gana, porque la, el agua te la están dando muy caro porque te están cobrando algo que no, que, que no te están dando, por ejemplo, el saneamiento. Si te llega a, tu, a ti un recibo de, de saneamiento, o en tu recibo hubiera un concepto que dice saneamiento y no lo están dando, pero te lo están cobrando, obviamente tú te molestas y no pagas. Si tú te, este, estás comprando pipas porque no te llega oportunamente o porque no te llega en la cantidad suficiente, pues obviamente que no quieres pagar. Pero si aún, como hay en Puebla mucha gente pagadora que se sacrifica y deja de pagar muchas cosas por pagar el agua con la finalidad de tener ese servicio en este momento si le aumentan las tarifas muchos van a dejar de pagar van a dejar de pagar porque aunque quisieran ser cumplidos no lo van a poder hacer porque sus ingresos ya no le dan yo me atrevería a decir que la solución sería incluso bajar las tarifas para que un mayor número de usuarios te pagara el la solución no está en querer que los pocos que siempre te pagan que sigan pagando, que okay. te sigan pagando más, no. La solución está en cómo incrementas la base de tus usuarios pagadores y entonces ayudándolo, por un lado, a mejorar el servicio, a darlo con mayor frecuencia, como lo dice la ley, porque están obligados a dar el servicio de manera continua. Es el artículo 32 de la ley estatal de aguas por la ley de aguas del Estado de Puebla, el artículo 32 que tienes que entregarlo de manera continua, agua de calidad y que satisfaga las necesidades que al mismo tiempo protejas los acuíferos uh -huh. y protejas el medio ambiente Así pero es eso tampoco está pasando igual. Francisco, tampoco está pasando o sea, por, eso, por eso la gente no paga por eso la gente no paga si quieren que se les incremente el, el, el, el volumen de ingresos, o el número de gentes que pagan el agua, tienen que cumplir eso. Y yo me atrevería nuevamente, revisen sus tarifas, revisen la calidad del agua, la gente está muy molesta, la gente está verdaderamente angustiada con esa política que el gobernador del Estado está permitiendo. Yo, yo me pregunto, ¿por qué razón actúa así el gobernador del Estado? ¿Acaso tiene alguna... ...algún resentimiento con los poblanos... ...¿por qué los trata de esa forma?... ...¿por qué el Congreso... ...el Congreso que está sometido al Congreso... ...tú dices, está bien planchado... ...no, no está bien planchado... ...está bien controlado y bien ordenado... ...para que todos se disciplinen... ...y hagan lo que siempre se ha hecho... ...un gobernador que controla al Congreso... ...controla a los partidos... ...controla a todo y lo somete... ...y hay un sometimiento un sometimiento muy manifiesto que todos lo estamos viendo. No hay una voz disidente, ni felicitaciones al menos para ese diputado del PAN que eh, uh -huh. dijo pues yo mejor me abstengo porque no estoy de acuerdo con esa política. Porque ah, a lo Rafael momento, Rafael Micalco. Rafael Micalco, qué bien que lo hizo, pero hubiera votado en contra porque hay un rechazo total a las aspiraciones de una mejor calidad de vida por parte, Congreso, este, este, por parte del Congreso hay un rechazo a esa aspiración de mejorar su calidad de vida de muchos sectores poblanos que se están dañando en un momento muy difícil Hoy los, está, los está presionando la inflación los, la canasta básica está subiendo y tú le agregas gasolina al fuego va a haber un rechazo total el gobernador se está Está ganando la repulsa. Los diputados y los partidos están ganando la repulsa de los poblanos porque están actuando en contra de sus intereses. El, el secreto de un organismo operador en estas situaciones es controlar el agua, dejar, per, dejar de perder el 38% del agua porque es un costo que no están recuperando por ineficiencia. Exigirle a los ingenieros que sectoricen bien su red que tengan un mejor control del agua que les están entregando y que ellos, con todos los instrumentos de medición y, y de control que tienen, busquen que esa agua que les entregaron, que ya salió, que ya salió del, de, ya las trajeron del subsuelo, aseguren que llegue a los hogares de los poblanos para que los poblanos estén contentos y estén conscientes de que se les está satisfaciendo una necesidad, pero no es así. No es así así. Es. Oye, te, voy un, te voy a dar un dato, te voy a dar un sí. dato. Es un dato de ellos, ¿eh? Sí. Un dato de ellos. Puebla, el agua de Puebla tiene el agua suficiente, no necesita sacar más agua. Tiene el agua suficiente para darle a los poblanos casi 2 200 litros diarios por persona al día. Uf. Tiene el agua suficiente, el problema no es de agua, el problema es de control, es de manejo. Y me van a decir, es que las tuberías es que las tuberías están muy viejas, pero tuvieron ocho años para sustituirlas. Es cierto. El convenio dice que lean el convenio en las obligaciones, en los estándares de satisfacción que tienen que cumplir concesiones integrales. Concesiones integrales debería ahorita haber sustituido ya el 100% de todas las redes viejas y no lo han hecho. No, no han hecho absolutamente nada, eh. Nada. Ni las plantas de tratamiento, que también había se había comprometido, sanear los ríos que pasan por la capital, sobre todo. No han hecho nada. Eh, Francisco, ¿a, a a qué se debe esta enorme ineficiencia de agua de Puebla, y lo peor de todo, es de que nosotros lo seguimos contratando. Parece ser que aquí eh, prácticamente le firmamos nuestra alma al diablo porque eh, eh, no nos podemos salir de, de, de ese contrato porque hay, hay una deuda que nosotros tenemos con Agua de Puebla esto es cierto porque eso fue uno de los motivos por el, los cuales los legisladores dijeron no podemos cancelar el servicio porque nos saldría muy caro la multa y, y es impagable eso, eso, eso no es cierto. Ese es, el, ese es el petate del muerto que viene que utilizaron cuando se hizo la privatización. Cuando se hizo la privatización, privatización se dijo que el gobierno del Estado no podía seguir soportando la tremenda deuda que Ajá. tenía el sí. eso Eso se dice, vamos a privatizar. Y con el dinero de la privatización vamos a pagar la deuda Sí, es cierto la privatización nos va a generar los ingresos los ingresos que necesitamos para pagar la deuda y entonces privatizamos y ya no vamos a deber nada, ya no vamos a tener esa carga financiera y entonces la empresa nos va a dar agua de buena calidad va a construir la segunda etapa del saneamiento, la deuda como contraprestación nos va a dar dinero para que el Swapap siga su, supervisando todo el proceso de operación y, y, y estar supervisando que la que nos dé agua de buena calidad, que los ríos estén limpios. Todo eso fue falso. Todo, fue falso. sí. Y llevamos así ocho ¿les años. Pagaron, fíjate, Erika, les pagaron los mil cuatrocientos millones de pesos y no pagaron la deuda. Como tampoco pagaron, te lo digo yo. Yo te, te, te conozco, que conozco la deuda, cómo se originó la deuda. La deuda fueron 1.400 millones que Barlet contrajo sí. para construir, traer agua de Nealtipa, Nealtican, uh -huh. traer agua de Oescomac, traer agua de Chostla, traer agua del Mecatla, construir una línea de conducción, construir el acuaférico, construir 140 kilómetros de colectores. ...de colectores marginales a los ríos Atoyaca, Teseca y San Francisco... ...construir cuatro macro, macro plantas... ...sustituir toda la red del centro histórico... ...con poquitinero de alta densidad ...que tiene una duración de 90 años... ...construir una planta potabilizadora de aguas sulfurosas... ...en Felipe Huillotlipan... ...construir una potabilizadora... En to, ...para todos los pozos que están sobre la vía de ...que no cumplían con las normas 127... 127, construir una bóveda paralela a la antigua sobre el boulevard 5 de mayo para evitar las inundaciones, construir wow. hasta la creación de carreras hasta Balcones del Sur y la colonia Luis, Luis Donaldo Colosio, 1.400 millones, uh -huh. a mí me tocó empezar a pagarlos, yo pagué 400 millones de pesos a Banobras, por estos por estos créditos de los cuales dos doscientos y fracción fueron intereses y ciento y tanto fueron de capital. Ahorita dice, dice este Gaitán, es que no pagaron, no Cam. yo en mi administración yo pagué religiosamente, todos los meses pagaba 14 millones, 12 millones de pesos del crédito. Después siguieron otras administraciones y ya dejaron de pagar. Y ya llegó Rafael y se negó a pagar. ...por eso privatizó... ...y luego cuando le dieron el dinero, ...no lo pagó... ...pero que no se haga tonto Gaitán... ...no se haga tonto Gaitán... ...él fue de los que no pagaron... ...él fue el que privatizó para no pagar... ...y cuando le dieron el dinero... ...no lo utilizaron para pagar la deuda... ...y ahorita nos sale con el mismo cuento... ...que la, juez, que la deuda es muy grande... ...es muy grande porque no han pagado... ...son unos... Eh, ...irresponsables... ...y engañan al gobernador... ...o el gobernador se deja engañar... ...y engañaron al Congreso anterior... ...que les permitió que siguieran cortando el servicio... ...y engañan a este a este nuevo Congreso... ...y van a seguir engañando... ...o bien el gobernador ya le agarró el hilo... ...y se está dejando engañar... ...el gobernador sabe perfectamente bien... ...que el problema, el problema se generó con la privatización esta empresa, Aguas de Puebla prometió él presentó un plan financiero y con base a ese plan financiero, se le sí. entregó la concesión sí. y la empresa dijo yo, ahorita te lo digo así, para 2022 voy a tener ingresos de 4 mil millones de pesos uh -huh. y sabes cuánto está ingresando ¿Cuánto? ni siquiera 2 mil millones de pesos la empresa dijo, presentó un programa de inversiones y dijo, en los primeros cinco años yo voy a invertir 3.500 millones de pesos. Al mes que habían firmado el convenio, mes y medio, Aguas de Aguas de Puebla recibió una ampliación y, y dijo, oye, ¿por qué en lugar de, de invertirte los 3.500 millones de pesos en cinco años, mejor te los invierto en diez? y aceptó el gobierno del estado y aceptó el SOAPAP pues ¿sabes qué? en 2024 no va a poder invertir los 3.500 millones llevados a valor presentemente valor presentemente en esto que serían cerca de 3.800 millones no lo va a poder cumplir ¿Y ¿sabes qué va a hacer? y el congreso como está sometido por el gobernador el congreso se lo va a autorizar y le va a autorizar un crédito de más de 2.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos, porque no está generando los ingresos, porque es un fracaso, es un fracaso la privatización, es un fracaso concesiones integrales, lo sabe el gobernador, lo sabe Gaitán, este, que es el director, y el Congreso va a recibir una solicitud para que... Para autorizar un crédito. ¿Y sabes qué van a hacer con toda seguridad? Ese crédito se lo van a dar ellos mismos. Uf. Ellos mismos se lo van a dar. ¿Cuál? Y va a ser. ¿Cuánto va, va, va a entrar al Congreso? Le emite acuerdas. Ya lo han estado sal, sol, soltando por ahí, porque según esto es la única forma de que se mejore el servicio. Y, y van a pedir un crédito. Mañana si no, mañana lo, lo, lo vamos ya a constatar. Mañana esto ya se somete al Pleno y bueno, vamos a tener ya todas las certezas, pero sí es como tú lo estás mencionando esto es algo que ya se está comentando y se da como un hecho eh, Francisco, y eso, eso es realmente lo preocupante eh, Juan Manuel Rosa Cepeda Mari Vadillo nos está viendo saludos mi querida Mari Andrés Cerón hashtag dice no al tarifazo al agua eh, Garra Puma Galicia no al tarifazo al tarifazo, no sean cómplices. Eh, Andrés Cerón vuelve a comentar: diputados cómplices al atraco a los poblanos. Sí, eh? se los están tundiendo a los diputados. Ernesto Aguilar Jordi nos está viendo, saludos, regidor, ¿cómo estás? Julián Rendón Tapia también nos está viendo. Eh, Tony Ace también y Cirilo Gallardo Cruz también eh, nos está mandando saludos. A ver, eh, Francisco Castillo Montemayor, hay eh, algunas propuestas en donde comentan que parte de la solución sería la municipalización del servicio de agua. ¿Tú lo ves viable? Mira, es, es, es, el, el servicio ahorita se está dando al... Yo me atrevería a decir que al 90% de los habitantes de la ciudad de Puebla. Ellos dicen, ellos dicen que tienen tienen alrededor alrededor de 1.700.000 habitantes este bajo el bajo el servicio bajo su, su infraestructura el municipio el municipio la, la, la, la cabecera mejor dicho no el municipio la cabecera debe de tener ahorita con infraestructura como qué será un, un, un millón 500, alguna alguna cosa así eh, este, el resto son parte de la población de San Pedro, de San Andrés, de Poplacingo y de Amozoka. Uh -huh. eh, eso es, es la población. Dice que tiene una población entre un eh, millón menos de un millón Deben de tener de ellos de, de, de atención. No deben de tener este, 500.000 mil tomas, deben de tener menos. Pero toda esa población a la que ellos están dicen que atiende, con el agua que tienen, la deberían estar atendiendo con servicio diario. Uh -huh. Pero no tienen la capacidad técnica para sectorizar, medir lo que deben de medir uh -huh. y controlar el agua y dar el servicio que todos llamen. La empresa es ineficiente. El aumento de tarifas es una torpeza total. Es una torpeza cometiendo el Congreso y el gobernador del Estado que los está consintiendo y los está sometiendo para que autoricen el incremento de tarifas el director de Aguas de Puebla no sabe de agua ni por lo que veo no sabe de administración está tomando medidas muy fáciles al rato va a pedirle a agua Conagua que le autoricen perforar más pozos para seguir extrayendo más agua cuando el agua ya la sacó y ya la tiene, pero no lo saben ni no Francisco saben de fui el sí, te escucho Francisco eh, ¿cuál podría ser una solución? ¿cuál es lo, lo viable en esta situación en, en Puebla? la solución, yo, a ver en cuanto a tarifas, yo no incrementaría las tarifas, es más las reduciría por, para obligar para obligar aguas de Puebla que sea más eficiente en su manejo y deje de perder deje de perder agua porque si tú le sigues aumentando las tarifas sí. se van a tirar a la maca, te voy a decir sí. como dicen los manuales de Conagua que se distribuyan que, que, se, que se calculen las tarifas mira. y tú tienes un número, vamos a ponerlo bien así casi con peras y matar. vamos a pensar que tú y yo somos los únicos los únicos eh, este, usuarios del agua en Puebla. Bueno, las tarifas, las tarifas son x x este, número de, eh, de pesos por metro cúbico. Si tú y yo y tú y este si tú y yo fuéramos los únicos y tú no pagas y tú no pagas el agua y yo sí si la pago, el costo de lo que tú no pagues me lo cargan a mí. Claro. Pues si pago. Y entonces, Aguas de Puebla siempre va a tener el dinero que le cuesta el agua. Porque lo que tú no me pagues, me lo paga, te lo pago, lo pago yo. Lo que no pagan el 65% de los usuarios del agua, se distribuye ese 65% el costo se distribuye entre el 35% que sí paga. Uh -huh. así, lo, así lo hacen. Claro. Así lo hacen. Entonces nunca pierden. Claro. ¿Cómo le hacen para eso? Porque ellos ya saben que año con año hay un 65% que no les está pagando. Pero ¿por qué no les está pagando? A ellos no les interesa. Finalmente se lo cargan a los pagadores de siempre. ¿Y es lo que va a pasar con este incremento? Los que no pagan... ...no van a pagar por las razones que ellos ya tienen bien establecidas... ...y los que sí pagan... ...a lo mejor van a seguir pagando... bueno ...por otros ya no van claro. a poder pagar... ...y los vas a tronar y se van a ir a los que no pagan... Claro. ...lo que tiene que hacer... ...me decías ahorita... ...lo que tiene que hacer es que hay, hay que ver... ...hay que acercarse a los usuarios... ...hay que tener una mejor relación con ellos... ...y ver... ...por qué no te pagan... ...los que no te están pagando... ...unos te van a decir... ...oye... ¿Cómo quieres que te pague si me llegue el agua cada 15 días y tengo que estar pagando pipas? Claro. Y entonces, a ver, ¿quién es el responsable de este sector? ¿Por qué razón esta persona le estamos dando cada 15 días o una vez a la semana? ¿Por qué te la estamos dando? A ver, tú eres el responsable, tú eres el, el, el que atiendes a, a estos usuarios de, de, de, de, de, de mi empresa, que es Aguas de Puebla. Yo quiero que para que él me pague, le llegue con más frecuencia, porque hay agua suficiente para dársela. A, a otro fíjate que yo no te pago porque el agua que me está llegando es de muy mala calidad, pues ¿de dónde te llega? pues de, de, me está llegando de las pozos de los pescarios, tiene razón, hay que ver por qué razón esa agua te la estamos entregando así y hay que establecer una este, un sistema de potabilización que le permita llegar el agua de buena calidad a estas gentes y, y ya me paguen claro, entonces. entonces tienes que agarrarte a los sectores, es, tra es trabajo es trabajo, es organización es responsabilidad de los ingenieros. Yo te pregunto, en tu casa, ¿alguna vez ha llegado el que distribuye el agua a preguntarte si te llegó el agua no. permanentemente? No. Si te llegó con la calidad, ¿estás satisfecho? No, jamás. A, a, nadie. A, nadie. a nadie. A nadie. Dime, ¿qué empresa? ¿qué empresa que tiene una cartera de clientes no se acerca a su cliente para ver si está de acuerdo con lo que le está entregando o lo que le está vendiendo, las papitas, las cocas, la, la, este, lo que sea. Sí. ¿Has, has, ¿Has conocido alguna empresa? Imagínate que tú tienes empresa y vendes pantalones. Y se lo das al distribuidor, a tu distribuidor, le das 100 pantalones. Y te dice, oiga, fíjese que se me perdieron 40 pantalones. Si no, ¿Cómo no, como te perdieron 40 pantalones, uh -huh. pues me los pagas, infeliz. Porque encuentran <risa> 100 pantalones para que se los vendieran claro. a esta tiendita, a esta y a esta. Ah, bueno, en el, en el agua no. Claro. No, ¿sí? Es que Todo es. Y no pasa nada. Claro, no, es que no. es, es nuestro dinero, finalmente. O sea, es el dinero de nosotros. O sea, <risa> y, y no, no lo están cuidando. A ver. Ay, te comento, Francisco. Eh, nos, eh, nos está viendo Jesús Romero, Juan Ruiz Flores dice ¿cuánto les darían a los diputados por permitir el aumento? sopas y dice Jesús Romero tenemos que protestar los poblanos en el Congreso, no dejar que entren para el asalto que se está cocinando, rechazo total al tarifazo eso es lo que está comentando Jesús Romero lo que también me llama mucho la atención Francisco es de que eh, nos, enter, eh, nos enteramos del incremento de la tarifa del agua, así. Así la analizaron, así la están sacando y mañana la van a aprobar. Digo, ojalá todas las propuestas que se hagan, así fueran deficientes, porque trabajaron en friega. O sea, a, a mí me da la impresión de que no se está analizando con calma, ni se están viendo todas las posibles salidas. Eh, eh, eh, o sea, esto se ve claramente con, con esto esta aprobación casi al vapor, Francisco. Sobre Pero la, sobre, sobre la es rutina. ilógico, es ilógico, Francisco, ¿por qué? Y, y con una irresponsabilidad social total. Yo he escuchado declaraciones de de Jorge, este, Estefan Chidiak, oye, un hombre tan viejo, tan avesado, en, en, en, en análisis de política económica de política financiera de política social, porque ha estado en lugares no creo que no haya aprendido nada por más tonto que sea yo no creo, además creo que es economista también no sé de, de, no sé de dónde que habla muy mal de, de donde haya estudiado, mejor que ni diga porque va a quemada la escuela de economía donde estudió pero oh, no, han, no, no, no se ha dado cuenta del daño que le está provocando el impacto económico el impacto social que está provocando el, el impacto a la salud que le está provocando por defender los intereses de una empresa y luego dice, es que podrían colapsarse los postos ¿qué estás diciendo? Ya, le, ya leyó él cuando se le ha preguntado si hay que si se puede este, remunicipalizar o se puede eh, estatizar la, la, eh, este, la, el servicio no ha leído el convenio en el convenio cuando se haga y se retire eh, el, la concesión, el concesionario tiene la obligación de dejar a todos sus trabajadores operando, todos los equipos, todo el sistema, toda la infraestructura, y tiene la obligación de dejar trabajando en óptimas condiciones todo el equipo, todos los trabajadores en su lugar. Así lo dice el convenio. No es que, es que te dice, a ver tú te vas y me quedo yo No, no, no, no, él no se va a ir con los trabajadores Él no se va a llevar a los trabajadores Ni se va a llevar el equipo, ni el que él compró Tiene la obligación de dejarlos operando y trabajando Así está establecido el convenio, así se le entregaron a él Así se le entregó con trabajadores, con el equipo operando Con los pozos operando, con los motores trabajando Con los rebombeos operando los trabajadores pegados ahí en los pozos y en el rebombeo. Y los que no quería, perfecto, me los regresas y me dices que no te sirven y me firmas ahí que no te sirvieron. Así se, así se hacen las operaciones. Eso piensa que, que vaga el, la empresa, dice, ya me voy, a ver, vengase tú a todos los pozos, apaga el pozo y ya nos vamos. Tú apaga el rebombeo y ya nos vamos. A ver, ¿quién anda distribuyendo? Ya no muevas una sola válvula no. más porque ya nos va. No, no, no, se metería en un broncón la empresa concesionaria... ...que no se la va a acabar nunca... ...si, si, si está establecido en esos términos... del convenio... De ...lo que pasa es que no han leído... ...no han tenido la delicadeza... ...ni siquiera de darle una ojeadita... ...al convenio... ...pregúntale tú a un diputado si conoce el convenio... ...y pregúntale qué dice en relación... ...sobre la entrega de la infraestructura... ...y la operación y los pozos y todo esto... ...y, y de los compromisos... ...y los los compromisos que no ha cumplido... ...el Teago de Puebla... ...y no te vas a saber absolutamente nada... Porque no, no, no, no, no, no conocen, no, no, no son gente responsable. Me extraña de Jorge Esteban Chirial que tiene toda su vida metiendo en cuestiones sociales y en cuestiones hacendarias y en cuestiones de política económica. Me extraña que diga esas cosas y que se exprese así de un convenio que tiene una gran cantidad, tiene como 20 anexos, como 20 anexos que ellos se comprometieron eh, este, con un articulado que ellos se comprometieron a cumplir, y que nada más haces una revisita revisadita, vas a ver que no han cumplido nada, y le van a seguir cumpliendo Pues muchísimas gracias Francisco Castillo Montemayor por tomarnos la llamada eh, sabemos que no estás en Puebla que estás ocupado, y aún así bueno, nos hiciste favor de eh, respondernos a todas estas eh, preguntas todos estos cuestionamientos, y bueno eh, la realidad es de que, pues mañana vamos a ver qué pasa en el Congreso todo parece indicar de que es eh, eh, inamovible el incremento a la tarifa del servicio de el servicio de, de agua de 4 y hasta 7.8%. Y eh, eh, vamos a ver también pues, si cumple agua de Puebla con dar un mejor servicio, mejorar el suministro. Eh, eh, mejorar todo el sistema de, de, de, de tuberías, eh, eh, las plantas de tratamiento, en fin, nos debe, bueno, muchas promesas rotas, no se ve nada claro y aún así el incremento en pueblo es una realidad. Muchísimas gracias, Francisco gracias, Castillo gracias, Montemayor. Gracias a ti por la oportunidad que me das de platicar estos temas que son de una importancia vital para los poblanos, para la economía de muchos sectores de la población de muy bajos ingresos que se van a ver muy afectados sin lugar a duda y el medio ambiente y la sobreexplotación de los agrícolas Bien. con tanta ineficiencia de Aguas de Puebla y los responsables van a ser los diputados y el gobernador del estado sin lugar a duda. De acuerdo, gracias Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, él fue Francisco Castillo Montemayor, él es ambientalista, un experto en la materia, fue eh, director del de SOAPAP y bueno, ya escuchó la voz experimentada. Eh, eh, lo cierto es de que el servicio es malísimo, eso es un hecho, necesita eh, mejorarlo por completo hasta... También en el sentido administrativo, porque el 35% de los poblanos que sí estamos pagando el agua, bueno, hay un 65% que no lo está haciendo, es decir, una minoría es los que pagamos, a, a, a todos nosotros se nos va a incrementar todavía más, es decir, a los cumplidores pues, se nos castiga. Es una, una decisión tremenda la que va a tomar... Mañana el Congreso, a ver cómo les va, hay voces ya disidentes, hay quienes no están de acuerdo, eh, eh, se anuncian que posiblemente va a haber plantones afuera del Congreso, ¿no? de, de personas, que ciudadanos que están inconformes, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros lo mantendremos informado, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes. Dice, mmm, Jesús Romero, tenemos que protestar los poblanos en el Congreso. Dice, no, no, no dejar que entre este incremento. Juan Ruiz Flores, en la colonia San Cristóbal Caleras, Blas Chumacero y los vecinos, construimos el pozo que surtía a la colonia y teníamos agua todos los días. Hay hoy agua de Puebla, reparte el agua por sectores y nos lo reparte un día a la semana. Por esta razón los vecinos nos pusimos de acuerdo en no pagar hasta que nos den nuestro servicio de agua. Es lo que estaba mencionando precisamente Francisco Castillo Montemayor. Es una empresa, tiene que analizar. Eh, eh, cómo está suministrando el agua, cómo lo está haciendo, y también en el sentido administrativo, a quién le está cobrando. La propuesta de, por ejemplo, de Francisco Castillo es de que de plano bajen mejor la tarifa, eso va a, a promover que el, la mayoría, si no el 100%, pues sí, más del 90% pudiéramos pagar el agua. En fin, gracias nuevamente. Eh, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de los conjurados, pasa una excelente noche. Besitos, bye. Pues esta ya es, aunque usted no lo crea, mi octava semana de CrossFit, he sobrevivido, y aquí está conmigo mi coach, Paul Rivera Méndez. ¿Cómo estás, mi querido coach? Pues, a ver, ¿qué hacer en esta quinta ola? Porque a muchos nos ha pasado de que eh, la quinta ola del COVID, ¿cómo recuperar eh, eh, la condición y cómo regresar al ejercicio? Que esta es la bronca que ahorita tú estás teniendo. Así es, Rossi. así es, Erika. Buenos días a todos. Este, Realmente yo creo que un error que cometemos es, nos tenemos COVID, a lo mejor somos asintomáticos o salimos positivos y no tuvimos todo ese, ese, ese malestar o llegamos a tenerlo durante todo el proceso de, de, este, de esta enfermedad. Y decimos, bueno, retomo mis actividades de manera normal, retomo las físicas, lo que es hacer ejercicio, salir a correr, el cross, el gimnasio y todo. Es muy importante que la gente le quede muy claro que no puede regresar de manera inmediata y al ritmo que traía. No por el hecho de que se ausentó una o dos semanas de condición, sino por el hecho de cómo quedó mi organismo de manera interna. Recuerda que algo muy importante debes tomar terapias.